Señora consellera. Considera que la adecuación y la rehabilitación del CEIP Manjón Cervantes de Alicante es una obra urgente y prioritaria y, consecuentemente, piensa dedicar la cantidad de 350.000 euros en la cuenta de la partida de para reparaciones, inversiones y mantenimiento de los centros educativos para complementar la partida de 469.320 que tiene aprobada la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, de manera que se pueda iniciar la ejecución de la obra de rehabilitación. Para que esté en funcionamiento el próximo curso 2013-2014 Gracias Señora consellera Señora López eh, debe haber algún error en el orden del día, yo no tenía esa pregunta formulada así, pero le digo como la tenía formulada. ¿En qué data concreta pensa solucionar la grave situación que se troba el colegio público majón Cervantes de Alacant? Eh, evidentemente, la formulación que te fa es una formulación muy bien encaminada no es, no es que estiga usted desacertada, todo lo contrario. Con sabe usted, se ha un cambio de planificación de las actuaciones a realizar per petición de y tras el estudio pertinente se pasa de una reposición a una adecuación de ese centro. La adecuación es una obra que esté eh, inclòs incl en la, el plan de revisión de infraestructuras educativas pertinente del el centro mes de 40 años y estén eh, ultimando todas las actuaciones oportunas para tal de portar en Davant esa eh, solicitud que usted ha reiterado y que hemos hecho el ayuntamiento. Como está desde del plan de revisión de infraestructuras educativas, no habrá problema en poder portar en Davant. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consellera Señora López. Bien. Es normal que pueda haber ocurrido este error porque no es la primera vez que pregunto sobre este colegio, no es la primera vez que Esquerra Unida se interesa por este colegio, porque son ya cuatro cursos los que los alumnos y la comunidad escolar del Colegio Público Manjón Cervantes de Alicante se han visto obligados a desarrollar eh, sus actividades educativas en Barracones, muy cerca del Boulevard del Pla, desde que en el mes de febrero de 2009 el edificio del colegio situado en la calle Montero Ríos número 2 tras la aparición de grietas, eh, fuera declarado en ruina técnica y desalojado. Este es el colegio, y se lo enseño porque no es baladí, es un edificio eh, histórico y es un edificio, además, muy importante para nuestro barrio, porque también ese es mi barrio. Eh, es muy importante para dinamizar el tejido económico de toda la zona. El lugar en el que se encuentran desde hace cuatro años los alumnos es este, un lugar lleno de barracones que está bastante alejado del barrio eh, que en concreto les pertenece, que es el barrio del Pla, está en el Boulevard del Pla, en una zona mucho más alejada. Pues bien desde entonces, desde 2009 eh, las, las posibles soluciones que se han planteado desde las diferentes administraciones autonómica y local y los informes en los que se basaban han sido contradictorios entre la opción de construir un nuevo centro o la de rehabilitar el antiguo edificio. Y lo que ha ocurrido es que hemos perdido tres años y medio, ahora ya más, hemos perdido muchos años en los que los alumnos y toda la comunidad educativa ha tenido un perjuicio realmente notable pasando de ese edificio histórico y monumental a un zona eh, de barracones bastante alejada de su espacio vital normal. Por tanto, eh, desde Esquerra Unida consideramos que, a tenor de todas las luchas que, ha podido, eh, que han protagonizado toda la comunidad educativa, profesionales y también eh, padres y madres, incluso los alumnos, porque usted sabe que estos barracones… Eh, pues no reúnen todas las condiciones oportunas para poder realizar eh, las actividades escolares. Eh, cada vez que llueve hay goteras, y cada vez que hay goteras, eh, tienen que, eh, el, la comunidad educativa y la dirección del centro tienen que pasar por un proceso kafkiano en el que no saben realmente a quién le compete que arregle las goteras, produciéndose además bastantes, bastantes problemas que, que no son eh, problemas que deberíamos de tener en un centro educativo público en pleno siglo XXI en el país valenciano. Desde febrero de 2009, en que se desaloja a los alumnos, el 30 de abril de 2012, y después de años de marear la perdiz, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento aprueba un plan para la rehabilitación en seis meses. En enero deciden que no derriban el edificio histórico. En 16 de julio de 2012, con el curso escolar concluido, el concejal informa al Consejo Escolar del Centro que la Consellería anula la partida presupuestaria comprometida para la rehabilitación y adecuación del centro educativo. El AMPA presenta una queja cuatro días después por esta decisión. El 28 de septiembre de 2012, por fin el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba por unanimidad una declaración institucional presentada por Esquerra Unida al inicio de las obras para la vuelta de la comunidad educativa en el tercer trimestre del curso 2012-2013. El 18 de octubre la comunidad educativa exige un calendario realista y el fin de los incumplimientos. El 8 de noviembre usted en Alicante no garantiza la intervención del colegio, así aparece en prensa, y el concejal calcula eh, en una en una serie de partidas presupuestarias el coste para mantener los barracones. Bien, ahora ya estamos en abril. Estamos eh, después de que la, la Junta de Distrito, como usted ya sabe, haya hecho esa esa valoración. Los alumnos eh, esperamos que no tengan que comenzar un nuevo curso en esa situación precaria y absolutamente intolerable. Creemos que ya son muchos años y ustedes no pueden consentir que, por más tiempo, la situación del colegio público, que afecta tan negativamente a las condiciones de calidad educativa de los alumnos, a la vida de las familias, al tejido social y al futuro de los barrios tan importantes de la ciudad de Alicante como son el Pla y Carolinas, pueda seguir afectándose de esta forma. Yo, por eso, le pregunto y me alegro de que haya habido un error, porque la pregunta es mucho más concreta. Por favor, señora Catalá, díganos la fecha en que por fin van a dejar y van a abandonar los barracones y van a ir a un edificio digno los alumnos del Colegio Manjón Cervantes. Gracias. Muchas gracias, señora López. Señora Consellera. Gracias, señora López. Efectivamente, eh, como usted ha hecho mención, el colegio ha sufrido una serie de variaciones en cuanto a su proyecto de reposición adecuación. Finalmente, hemos acordado con el ayuntamiento, como usted sabe, su adecuación. Además, el ayuntamiento se está implicando muchísimo en el devenir de, de, de este centro. Es verdad que, que cada uno eh, tiene un centro, un barrio, un entorno y se preocupa por el centro de, de su entorno, pero yo le tengo que decir que, como consejera eh, tengo multitud de circunstancias de las características y que todas y cada una de ellas son justas y, además, eh, tienen motivos para, para reivindicarse y para mejorarse. En la ciudad de Alicante hemos eh, realizado, eh, construido 22 centros docentes con una inversión de 123,2 millones de euros, 12 actuaciones de mejora con una inversión de 3 millones de euros y actualmente estamos en ejecución de las obras del CEIP San Roque por 3,3 millones de euros masiva. Evidentemente, la solución del manjón Cervantes es una solución factible, factible, porque se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y es realizable. Por ese motivo le digo que lo hemos incluido dentro del plan de revisión de infraestructuras educativas y eh, el importe es un importe que se puede realizar y, por lo tanto, estará incluido dentro de ese plan de revisión, que, como usted bien sabe, está muy adelantado y esperamos, esperamos que esté totalmente finalizado a lo largo de este ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consellera.